Hola amigo, amiga, ¿cómo están? Yo soy Doña Pepe de Rolando y hoy vamos a empezar un nuevo programa que se llama El Sazón de la Pepa y vamos a hacer una recetita de una salsita verde asada muy rica para los tacos que quieres hacer todo en tu casa con los cuates y pues hoy tengo el honor de que me va a acompañar Pipo, baterista de esa gran banda de puro bizcochitos de... de, de Ucranio Hola, señora Pepa, que es un gusto estar con usted. ¿Cómo estás, mi Pipo? ¡Beso! ¡Beso! No, no, no, ¡Beso! No, no, no, no, no, me pone no. nerviosa, me pone nerviosa. Sí, no, hay que dejarla cocinar, hay que dejarla cocinar. Bueno, mi Pipo, pues vamos a hacer una salsita y pues, tú vas a hacer el tan con pinche. Ok, me, me late, me late, señora Pepa. Es un honor. Ok. ¿Te gusta comer? Sí, ¿verdad? No. ¿verdad? Nada más tantito. Leve. Bueno, les voy a dar los ingredientes para esta salsita. Muy bien. Primero necesitamos eh, más o menos unos 6 tomatitos verdes que en este caso están bastante grandecitos bien lavados y peladitos mm. necesitamos un pedacito de cebolla unos chiles serranos también ya lavados All right. eh, cilantro para darle un toque acá bien mexican y el ingrediente secreto es el chile poblano que aquí ya tenemos uno ¡Sumo! desvenado y, y lavado ¿no? Ay, y sí. semillas, todo vamos a utilizar también cuatro dientitos de ajo chicos, pueden ser dos si son del tamaño grande. Vamos a ocupar un poquito de aceite de cocina, un chorrito de agua y sal a tu gusto. A Yo tu aquí gusto. tengo ya un sartén precalentado. ¿Cómo la vas viendo? ¿Se te va antojando todavía? Sí, no? sí, sí. sí, sí. Ahorita se la vas a probar. Verlo, usted ya se, se la tocó el chile. Sí. o bueno, la ahora pepa. Lo, ahora lo que vamos a hacer, ¿qué pasó? Bueno, vamos a partir tomatitos porque están muy grandotes para que se cocinen rápido. Right. Vamos a poner hacia la mitad. O sea, va a cocinar primero los tomates. Sí, esa la, la salsa es, es, es este, asada, ah. o tatemada, como dicen en provincia. Ah, increíble, señora Pepe. Si Esto se... nos va a evitar tener que volverla a freír y que tengas que echarle mucha grasa y ya no salida. Ah, Es una, digamos, es una salsa dietética. Mm, no dietética, pero digamos que es más es... saludable. Más orgánica, sí. Right. Un chorritito de aceite. Nada más para que resbale, sin amor. Ah, para que resbale, sí. Claro, para que no se pegue. ¿A usted le gusta que resbalen las cosas? Ay, depende. <risa> ¿Quieres que nos resbale algo? Oh. Vamos a poner los tomates con la, lo que partimos hacia abajo. Está muy chido, eh. Están muy buenos sus tomates, señora. Sí, están buenos, sí. Eh, están chidos. <risa> se ve pero muy guapo, ¿Ah ¿Sí? sí? se ve muy guapo ahí. tú con tus ojos azules azules. No lo sé, ahí? lo sé, yo sé que sí. Pero no, no puedo competir con ustedes. No, eso sí. está ¿es ajeno. Sí, sí está ajeno. Sí. Ah, sí, bueno. sí, sí, sí. Ponemos los tomates boca abajo y tenemos a poner la cebolla, un cuarto de cebolla más o menos. Oh, qué barba. Esto es lo que va a hacer es que se va a caramelizar. Bueno, mira. Mira pipo, aquí tengo cuatro dientitos de ajo. Okay. Son chiquitos, puedes tomar cuatro normalmente. Tumbo. O dos grandes. Entonces te van a enseñar como los pelo para que no uh, talles. Sí. Además ya es un aplastón así con el cuchillo. Ah, ok. Así con las manitas. Así con así. la manita. Okay. El cuchillito de lado. Alright. te los vamos a echar al último. Okay. Porque si los pongo ahorita se van a amargar. Entonces. Ah, o sea, el ajo es al último. Es al último, nada más que okay. se dé un, una, una doradita. Ya le ponemos aquí los chiles y esto también. Sí. A los serranos les, igual les quitamos el rabito. Uh, pásame la sal. <risa> ¿Quién está diciendo esas cosas? El a ver. Manager, está loco ¿Sí? Es tu conciencia, cabrón. Ay, ay, te habla, te habla. Cabrona, sí es dama. Sí, quitamos el rabito, tiramos el tirito? Ahí se ve bien, eh. Claro que se bien, bien. Está bien chido. Y ahorita que empieza a calentarse empieza a tomar un color más intenso. Ok. Este... Esta salsa es para tacos y ese... Para tacos, para guisados, o sea, lo que tú quieras hacer. Chicle soup y todo eso. Sí. All right. All right. Pero más que nada se usa para una parrillada, una, una carne asada. ¿Y ¿El ah. chile es para que se sienta o qué? Este... ¡Ay! A veces. <risa> <risa> y para que te pique también. <risa> ¡Ay! <risa> eh, te dio. Ay. Muy bien, señora. Ya la admiro más todavía. Pues esto <risa> Guapa vamos. y talentosa. Claro, claro. ¿Tienes algo que hacer al ratón? ¿Mandé? ¿Mandé? No, no, no le entendí. Bueno, a en los, los cerramos también nos vamos a partir a la anta para que pique el machito. Ah, no. metiendo eh. por acá? ¿Con todo y semilla? Con todo, ¿no? Pues el otro golche es el chiste. O sea, la onda es que pique, que uno llore. La onda es que te sepa rico. Que, Cosas que, es que te haga llorar el chile. Anda, ah, sí, no para que... No, no, no, no, Pero aquí, como yo sé que los chicos de Cremon son bien hombres, para el chile, todos. Sí, sí, a algunos les encanta. ¿cómo? Sí, ¿verdad? Sí. ¿como aquí? A ver, cuenta. Oiga, ¿y de la muchachita esa, la nueva? ¡Ah, no! Pues la... ¿Le gustará el chile? Este, Pues hay que preguntarle. Yo le he visto comer este, salsa macha luego. ¿Ah, sí? sí? Sí, le echa su chicken soup salsa macha. Ajá. Y no llora ni nada, sí es bien machina. Eh. ¡Oh, caspetra! Sí, no pues todavía... no sé después en la digestión, pero... <risa> <risa> se lo come, ¿no? Si no sabe, no hable. <risa> <risa> Yo la vi caminando, chueco. Si no le cabe, no reparta. Pues vamos a esperar a que esto se vaya cocinando. Se va a llevar un ratillo. Y no sé si por allí tengamos una tapa. Ah, es que esta cocina me la prestaron. Es para su sección. Sazón de la Pepa. Me gusta el nombre, ¿no?, de su sección. ¿no? Ay, sí, ¿no? Sí. Está glamuroso, sí. ¿no? Está claro. El sabor de la Pepa. Como usted, señora. Todo se lo merece, su sección y todo. Ahí vamos. Si la tapamos se va a cocinar más rápido. ¿Cuál va a ser eh, la metodología de su sección? Pues mira, vamos a estar haciendo recetas Ajá. para que toda la gente que ve el canal de Cranium y que siga esta gran banda de rock Bandol. pues tenga un poquito de... Pues de noción de que también en, en el rock and roll también se nos gusta comer bien, ¿no? A mí me encanta comer bien. Yo ya les dije a los chicos que yo les voy a comer. Se quieran. Entonces, ratito a ti te gusta comer bien. Sí, es chido. Sí. No. Vamos a compartirles tantito. Sí, ¿no? esa pancita ¿no? no fue de empujón. Huele se bien, bien ¿eh? Señores. Si sí, ¿sí pudieron oler esto. Huelele. Oh. Movimiento para que la grasita y el aceite se esparza bien por toda la verdura y se nosotros todo ratito. Bueno, ya tenemos nuestros ojos acá. ¿Qué buena espalda tiene usted, señor? Sí, ¿verdad? Sí, estaba viendo. Sí. Bien derechita. ¿Derechita? ¿Derechita? <risa> tiene así como su colorita Usted no es porra. <risa> no, no. Ah, y luego, y luego, obviamente, la licúa. Claro, ya que esté todo bien cocinado, Ajá. vamos a pasar a la licuadora, le vamos a pasar un chiquito ahí leve para que no quede tan molida ni tan entera. Y ya la vamos a servir. Ok. Ahí es donde la vamos a sazonar, en el Ecuador. ¿no? Ok, amigos. Porque si no, no agarra la sal. Ah. Si tú le pones sí. sal a algo cuando todavía no está en ajá, munición, ajá. Eh, retiene menos. La, la señora sale, la señora sale. Ay, pues ya es que luego viendo pozole los domingos también. Sí, que, sí. sí. No será cierto. Oiga señora, ¿qué pasó con sus amigas? ¿Dónde están? Y fíjate que andan de gira. ¿A poco? Sí. Sí, es como esa de los doña cráneos. Esa es bien cerda. Es más huela que los gallinos. Sí, ¿no? sí. Esa, esa, esa, esa dicen que sí es como los pájaros. Sí. Nomás sí. oscurece y al palo. Sí, ¿no? Sí, esa es, es la peor. Es la peor. La más distinguida es la... la hay una madame con el pelito corto. ¿Cómo se llama? Madame Le Mouñec. La Madame Le muñeca es muy sexy, ese señor. Sí, sí, ella es un poquito más recatada. Más refinada. ¿no? Más refinada. Ella, ah, pero esa Doña Pipe, no. La, la Pipe. Ups. La Madame Le Pipe. Esta se trae todo de. Es British, ¿no? Sí, es British. Es, pues la es, es muy liberal, esa está locra. Muy liberal. Sí, liberal hasta sí. se mete de cosas. ¿Y cuál es la prima? La prima, ¿cómo se llamaba la prima? La prima visitó. Ah, la Miss Very Happy. Sí, happy. sí, sí Miss, Miss Very Happy. Miss <risa> Very Happy. Esa es la onda, la vida. Ay, vi ¿estás vi. aquí en Extraño Mucho? Ahorita tan No, no, no, no. ese, es, Se es, es, tuvo es, que ir a tornar. Dice que empezó a hacer una carrera de solista sí. y empezó a cantar bajo la lluvia. Se ve bien, eh se ve bien el... Ya va ganando colorcito. eh los más, tomatillos más, se le ven chidos señor Un poquito más Y ok. Sí, mira, da dan <ríe> ¿Sí se le ven caramba. los tomates a la señora? Sí, sí, ¿Sí, ¿Sí tiene? <ríe> se ese, ese rollo, esa consistencia que tiene como brillosa es el caramelizado. Exactamente. Oh, Exactamente, pero lo que se carameliza más es la cebolla, la, wow. tú la cebolla ya cuando la cocinas mucho, tiempo ¿te gustan las cebollitas asadas? Sí, sí, sí, me sí, gusta sí, el caramelote, dulcecitas. caramelote, no, Espérame. no tanto, ese me acosiga un poco el paladar. <risa> las dan ya está, ya le falta poquito. ¿Y que van a grabar más cosas las señoras? Me han dicho por ahí. Sí, creo que vamos te, vamos a hacer este canal de, de recetas, Ajá. A ver qué tal. Okay. Y que los amigos comenten. Próximamente también yo creo que vamos a hacer una dinámica diferente. Okay. ¿Les vamos a hacer la competencia de los cráneos. Sí, oí eso, ¿no? Sí. Que están aprendiendo a tocar y todo eso, ¿no? Sí. Que hay un nuevo ruco ahí greñudo, ¿no? Sí, un sí, greñudito ahí que anda medio, medio bandoso, ¿no? Creo sí. que le dicen el calaco. El calaco, sí, <risa> sí, sí. Y que los cráneos piden tocaras y eso, ¿no? ¿Usted va a ir, señora? Pues sí, ¿no? ¿Nos va a acompañar? ¿Tú claro, ¿tú? claro. Te vas te vas a a va, ¿Va a ser el catering, la sí, señora? Ya, claro, ahí vamos a estar. ¿Eh? ¿Para donde vayan, nosotros vamos? De todos nuestros conciertos. Nos pues movemos tantito para que no se pegue. mueve bien, señora. Antonio. No? Ay, si vieras, si vieras, pico. <risa> Sí, se le chido. ¿eh? Es sí, bien talentosa. Aquí en este momento sí ya le echamos los ajos, Es en el, el momento estoy... exacto para que tenga un sabor mexicano. ya sí, está agarrando. Right. Sí. El ¿Y paño. esto es para cuando se licúa? eso cuando lo vamos a licuar, el cilantro se lo vas a poner al último. Ah. Oh. Sí, porque oh. también el cilantro si lo cocinas y... Si... Aparte que es para perfumar una sopa un caldo, pero cuando no se en salsa es al último. Y le dan el, el tono fresco. Pero ¿qué diferencia hay entre el cilantro y el perejil? El cilantro <risas> tiene unas hojitas como así más gorditas. Mira. Ok, ok. El perejil tiene estos, estas, estas eh, terminaciones un poquito más largas y es más oscuro. el cilantro y Ajá. después huele el perejil, huelen totalmente diferentes. Se parecen pero no son los mismos. O sea, el cilantro huele a cilantro y el perejil a perejil. Sí, claro. Huele <salir adelante> los dedos a doña Pepa. A ver si le huelen a cilantro o a Pepa. Ay. <risa> huele a. Sí, a todo Ahí, ya. eso. Es que ando en mis días. Ah, me... no, Ay, no no, No, <ríe> Disculpe <ríe> señores, señores de la Victoria. No, no. Se me descalabró el <ríe> Es un chascarrillo, es un chascarrillo. Es un chascarrillo de la señora. Tiene una papon un poquito de ambiente, sale piguelta, ¿no? Sí, sí, sí. Para estos pelos. Pero la otra necesito una copia. O una red. Y si sí, con su pelo verde se puede confundir con el chile, ¿no? ¿Cómo no? Ya estamos grabando material nuevo, señora Pepa. Sí, algo, me, algo escuché. ¿Qué tal? ¿Para cuándo sale lo nuevo? Lo nuevo bien, bueno, ya sacamos un sencillo bien chido. Sí, ese ya lo está padrísimo. Rico corre, nota la plenitud! Está, está bien chido. Está bien chido. Y la otra está pronto por salir, señora. Sí, sí Pedro. Muy, muy prontito. Sí. sí, no, hay que escribirle a los fans, ¿no? Para que sepan. Sí, que, sí, que sí. No, la bajista la está chida, eh. Sí, ya, ya me dijeron, sí. ya la vi. Ya estoy sí, agarrado. Ahora sí que sin algún ese chiste se ve bueno. Se ve bueno, no vamos a hacer la vuelta a este. Sí. Porque se quema un poco más. Tampoco muy quemado porque si no se amarga. se quema mucho, se amarga. Sí que es exacto. Igual la pimienta. Cuando cocines, si quieres ponerle pimienta fresca a tu comida, si va a ser una carne, sí. o sea, toda la gente le pone la pimienta a la hora que está cruda. Si es en sartén, se te amarga. Si es en parrilla, sí se puede. ¿Eh? O sea, lo que tienes que hacer es moler tu pimienta y cuando pones tu carne. Ah. y luego le pones sal donde, donde, la vas a, donde va a ir sellado, acá, Ajá. y ahí te pones la pimienta encima. Cuando le das la vuelta, no me eso, ya, se, ya, se, ya se reparte. Fíjese, yo sí, haciéndolo sí. todo mal. Mira, creo que ya. Ah, este se da, ve chidísimo esos este colores. Color. Ese verde brillante. Pero se ve bien, ¿eh? se ve muy padre. Sí, ¿verdad? Muy colores bien. muy bonitos. Unos olores exquisitos. No estoy poniendo nuestro cilantro. ¿Todo eso? Todo esto lo vamos a poner para que agarre Aquí claro. le vamos a poner un poquito de sal ¿Te gusta muy salado? ¿O más o menos? Leve, leve, leve, señora Pepa es que Muy salado no, pero tampoco que no sí, sea, Ahí así Y sí, sí, sí, sí, si no para para se para manche, no. manche, no se manche con la sal Porque aparte no es tan buena para la salud No, pero si sí tiene que tener tanto pero sal piedrit, sí, no. Ya que le ponga, que pongan a su gusto si sí le faltó o sea cuando tienen esos colores Ya es que casi está, ¿no? Ya ya cuando está en.. El tomate no está así de este color Se le quita lo verde intenso, se hace como Pues así un poquito Verde seco Verde más amarilloso la, la idea es que quede como esto okay. que Ya no le falta mucho Si te fijas bien ya abajo del el sartén Ya tenemos este, Una costrita Y toda la verdura y También si le dejamos mucho se pone muy negro y se le sale todo el agua Al, ver, al tomate sí. Entonces ya no, está, ya no está tan bueno Creo que ya si en este punto ya podemos ir pensando en dale un par de minutos más tapados Y ahorita ya lo sacamos Imagínatelo con una ¿Qué te gusta? Unas costillitas Unas costillitas la eh, oh. Con un taco de la sin hueso ¡Ay si sí, no! Porque ya a <risa> y aparte da pocos tacos <risa> sí. Con pollo sí. se lleva bien, ¿no? Con todo, con pescado Con ah, pollo, con bien. cerdo con, wow. con todo, con todo se lleva Quiero sí, que ya estamos. ¿no? En este punto Sí. Por aquí le ponemos un poquito de agua. Sí. Le damos un chorrito para que se le afloje todo lo que está abajo. Para que le afloje la costra. Ay, exacto. Todos esos técnicos son bien barbajanes. Sí. Sí. sí. sí, son bien, Son finísimas personas. Sí, sí. Finísimas personas. Sí, luego andan de ahí de borrachotes. Sí, tú te vas un... con ellos a veces. No, yo no. ¿No? No, nomás en un video me emborraché, pero fue leve. Sí. Ay, eso hay que verlo. Sí, la productora se enojó porque me comí su pomo, pero... Sí. Pero leve, estuvo leve. Sí, salió bien. A gusto. A gusto. Oh. Andábamos ahí comiendo pesadillas. Estuvo muy bien, estuvo bien. All right. All right. Esto ya acabamos. Esto ya está. Puedes dejarlo un poquito más? básicamente que es al gusto de... límite Así okay. es. All right. Vamos a apagar el fuego. Qué bonita es tiene usted, señora. Pues sí, no bueno, es mía, pero.. Es de la es, producción. Es de la producción. producción. Entonces aquí ya lo que vamos a hacer es poner todos los ingredientes ya aquí para moverse. Ah, ese... Amazing. Amaypo. Sí. Vete, ¿consiguiendo el de la salsa? Eh. Ahí voy ahí voy, señora. ¿Te vienes pipo? Ahí voy, ahí voy. Acá. Ahí está. ¿Le sirve esta señora? Sí, perfecto. Muy bien. Ya le dimos Para una... Que pasarita. combine con su pelo. Sí, todo verde. ¿Todo de verde es este? vida. Entonces, mira, con el Puro chorrito de agua que le pusimos y todo. ahí oh, se ve chido, eh. Ahí estamos. Ahora. Right. Okay. Pues esa es nuestra salsa, amigos. No te pipo nada, pero no, nada. No, no. Me van a llorar los ojos, pero está bien. A ver, yo les digo. Oh, chabocho, señoras y señores chavocho, está bueno. Sí, bueno, pues hoy ah, so esta man. fue la primera de muchas recetas que esperemos podamos compartir con está ustedes. Bien chido. Este, pues aquí le quiero agradecer. ¡Beso! ¡Beso! ¡Beso! beso. beso. Oh, yo le respeto oh. Sí, eres ajeno, es ajeno Peso al chato <risa> Al pelón Que trenza, <risa> espérate, despídete, ya me sonro Bueno, amigo, amiga, craneano Si te gustó este video, dale like pon la campanita si te quieres suscribir Para más cosas y que quieres recibir Síguenos en tus redes Como diría por ahí Pórtate mal y cuídate bien Este fue el sazón de la pepa Muchas gracias. Ahí vamos a estar pendientes. Gracias, Pico. No, no, señora. No, no, no. Un abrazo. Beso. Beso. Beso. A la joroba. Gracias, gracias.